el dispositivo Teleforce hecho con una botella de refresco modificada por un lado le hacemos un agujero en la parte trasera y otro agujero en el costado por aquí va a entrar el aire y por aquí va a entrar nuestro tubo de alto vacío con el electrodo de tungusteno Revestido con una pipeta. Aquí vemos la vara de Tungusteno. Verde. Es una varilla para soldar. TIG. Un tipo de soldadura. Y esta, bueno, es Tungusteno con aleación con oro. Vemos la pipeta. Y vemos la plastilina epoxi con la que le dimos forma al tubo de vacío que entra por detrás de nuestra botella de refresco modificada y hace tope justo en el cuello no puede pasar bien este dispositivo se usa retirando el tubo de ensayo un poquito de esa manera el aire Puede salir de una manera a presión. Ese aire va a arrastrar las partículas cargadas a muy alta energía y las va a concentrar en la boca. Aquí se va a armar un tapón de partículas. Y luego el nuevo rayo va a impactar contra ese tapón haciendo que de la punta salga un rayo de partículas. Este es el rayo de la muerte de Nikola Tesla, también llamado Rayo de la Paz, dispositivo Teleforce. Así que bueno, bastante simple terminó siendo el dispositivo de Nikola Tesla. Obviamente este dispositivo no se debe operar con energía positiva, sino con negativa ya que la energía positiva tiende a dispersarse Y lo que saldrá por la boca del dispositivo Será una gran llamarada de fuego En cambio con energía negativa Lo que saldrá por la punta es un rayo Más fino Que un cabello humano Dispositivo Teleforce Bueno yo ya he hecho la prueba, ya le he hecho vacío a mi tubo de ensayo con varilla de tungusteno. Todavía no lo cierro, aquí yo lo debería cerrar con fuego una vez que con la manguera le haga el vacío. Para hacerle el vacío estoy usando una bomba para vacío. De medio HP. Luego la soldadura. La hago con. Este. Este soplete. Es para soldar. Aluminio. Bien. Por ahí lo que estaríamos buscando. Es un soplete que tenga una punta más. Como de joyería. Para poder cerrar. La pipeta y que el vacío quede adentro de nuestro tubo entonces nosotros insertamos nuestro tubo de ensayo al vacío buscamos el tope que haga tope y luego lo retiramos un poquito para atrás ahí nosotros ya vamos a masillar este lugar y también vamos a masillar la válvula que va conectada al aire a presión nosotros aquí podemos poner una válvula que tenga un regulador una llave para regular el caudal de flujo del aire que va a entrar a nuestro dispositivo va a arrastrar las partículas cargadas a muy alta energía las va a concentrar en el pico y las va a volver a disparar como un rayo de partículas desmaterializador de parásitos, virus, bacterias, gérmenes y hongos. Este es el mayor dispositivo electroterapéutico. Se dice que Nikola Tesla convirtió a 160 personas comunes en superhumanos con este dispositivo, desmaterializándole los parásitos instantáneamente. Obviamente al tejido celular lo regenera, así que también se comporta como un lápiz para regenerar y un desmaterializador para lo que son virus, bacterias, gérmenes, hongos y parásitos. Este sería el dispositivo para la inmortalidad y la metahumanidad. Bueno familia, esto se conecta al equipo de ondas escalares. En la zona de la bobina, ¿no? Digamos, estamos usando energía fría, energía blanca. Vamos a ver si, si esto me lo permite. Esto es energía fría. Eso es energía que trabaja de otra manera en el cuerpo. Esto alimenta las células y desvitaliza a los parásitos, a los virus, gérmenes, bacterias y hongos. Así que bueno, eh, esto no se conecta a ninguna bobina de Tesla de las que venden en el mercado. Todas esas bobinas de Tesla eh, son positivas, son dañinas, hacen mal, fomentan el cáncer. En cambio, esta energía desmaterializa los parásitos. Esto más o menos vamos acomodando como es eh, el tema del Teleforce. Que por ahí eh, puedes llegar a pensar que se conecta a la electricidad, el tomacorriente. No, no, no. Tampoco con pilas. Y de ser con pilas ya vamos a generar un, un tipo de lámpara. También es una botellita modificada. Para eh, generar una reacción termoiónica y que con pilas podamos extraer energía negativa, que es la finalidad de este dispositivo. Estos dispositivos electroterapéuticos siempre van conectados a generadores eh, de energía escalar negativos. Mucha gente se equivoca y cree que con una bobina de Tesla que venden en el mercado, que trae transistores, eh, va a poder hacerse una terapia. Y eso, bueno, es una gran equivocación. La gente no, no entiende lo que es una partícula positiva y una negativa. Bueno, así que familia, les quería presentar el dispositivo Teleforce para que lo veas en toda su complejidad. Y que sepas que, bueno, que tenemos un arma letal contra los parásitos alienígenas que nos están envejeciendo y matando. Thank you